Hola, ¡Hola, brothers! ¿Cómo, ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada por el video día de hoy Ajá, Porque, porque el, el día de hoy vamos a hacer, hacer Es la que... llamada slime Ajá. Le voy a enseñar a él a hacer slime porque no sabe No, yo sí sé, brothers, no le hagan caso uh -huh. A ver, sí. ¿cómo se hace? No, pues sí, me callo Te callas Y hay un político transparente ¿Cómo? <laughs> ok, vamos a tener más ingredientes. Mío, mío. Ahí está. Ay, me pegué. <laughs> agua, Santiago. Bicarbonato, bicarbonato, es bicarbonato uh -huh. Se salió Ay Andy, Ay, pero bueno sí. eh, Bueno, pero brothers, eso lo dejamos Después, eh, el segundo ingrediente son Un pegamento del mar, estos son especiales para hacer slime Porque con esto sale como que más estiramiento y así, no se seca tan fácil y para que no sepas este niño de la raya, tenemos esto que es para limpiarlos, pero aquí vamos a poner. Ajá. Bueno brothers, pues esos son los ingredientes. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hacer el slime, No, ¿La ves? <risa> no soy fuerte. Ay, qué débil eres. Mira. No, Ay, es que así no es. Tienes que abrirlo así. ¿Listo? Esta parte. Ay. Ah, esa. Ay. Eh, ¿me hubieras dicho? Te dije Mira, yeah. ¿Sea? ¿sear? ¿sear? Uh, ah, yeah. ya, a ver, creo que yo puedo No, no puedo Nuevamente que me callo, brothers Nuevamente si me callo ¡Ahí está! Ahí está, ok, ahora abriste Ahora voy a abrir el mío Ay, se me olvidó, es que había una burbuja y la quiso levantar Ay. Listo Me duelen mis manos, están rojitas. A ver, una el pegamento. Más. Bueno, primero hay que echar el pegamento. Ya más adelante. Ah, y no es porque escogiéramos los colores, es que hay tres pegamentos y estos son los que brillan aquí dice glow in the, sí, glow in the dark. Entonces brilla es... en la oscuridad. Fluorescentes, obviamente como lo dice en el título del video. ¿Cómo se... Así que si ven este video no compren kits. Ya saben cómo... <risa> que vienen en unos kits. En unos kits en donde te permite hacer tu propio slime, pero nosotros estamos enseñando. Uno casero. <risa> Porque hay uno que viene el liquidito. Sí. Es que no puedo Que el tuyo sale más porque el mío tiene más quieres que te lo haga grandulón? no no gracias ¿Qué? realmente no dejan de verme rosa ya que terminamos de poner el pelamento bueno al menos yo no pero El, el liquidito de, de, de las len, la lentes de contacto Sí, de lentillas no saben decirlo, a ver No, yo sí sé decirlo, brothers Yo, sé, yo sí sé que son los lentes de contacto Son, son sí. los lentes Pero de contacto Pero ya le expliqué Ajá Así que A Bien. ver Como para que no se pase este men Este men okay. Él me lo va a poner ahí Mira, Lo ponen ahí, okay. como pueden ver y lo empiezan a mezclar. No, no, no. Ah, no, no, no. ¿Quién es la experta aquí? Sí, no. Bueno, ¿Me no, mezclar? no se empieza a mezclar, bueno. Bueno, ahí ya. Aquí. Ah, claro. le van a echar el bicarbonato porque si no, bueno ustedes, si quieren, pueden solo echar para que se me, para sea más pegajoso. Pero. Mm, que por cierto, esa parece. Que por cierto el bicarbonato parece droga. no de verdad bueno ya? Bueno, me, bueno me dejo de estupideces y ahora sí hay que mezclar Pero no le echen tanto porque si no ahí sí se va a aguadar un montón. Sí. Bueno, no se aguada. Pero se hace más rápido. Ah, si se hace más rápido le pongo más. Ah, no, no, no. Sí, <risa> sí. A ver. Como bien no está funcionando al parecer, le voy a poner más. Es una media cucharada. Bueno, y aparte tienes que echarle así. Échale. ¿Ya le eché? Porque no se me está haciendo No Bien, ¿cómo se hace todo esto? Creo que fue porque le eché como que un giro de pegamento <risa> Ustedes, brothers, hasta que les salga echan. Pero no exageren con toda una cucharada Poquito a poquito Poquito a poquito ¿Por qué no les explicas de dónde conseguimos el bicarbonato? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes? No. Ay, no dijiste. Ah, eh, pues me callaste. ¿Cómo va tu slime? El mío va bien. Mira, ¿tú crees esto? Míralo. Ah, le falta un poquito sí, más porque... exageres, Andy, ahí sí se te va a romper. ¿La cuchara? No, ah, te refieres a la cuchara. Yo pensé que al es la... Así fue. Les comiendo un tipa. Es un tipo, no tienen que hacer la fuerza Ya cuando lo quieran tocar, se echan un poquito, se le embarran así, con las manos, ¿vale? Y ahora sí ya lo tocan, lo empiezan a tocar, para que no se les pegue Mira, el mío ya yo también lo hago ¡Hi! Y... ¡Ay, va de ¡Ah, sí, friends! ¡Digo! El mío ya está... Bueno, sí son Poppy. friends, o sea, son, son amigos Sí Brothers Ah, para los que no saben es que ella también planea crear un canal Sí, quiero Hi. que se llame Friends Ajá, Friends, obviamente Muy próximamente Sí, a lo mejor creo de Slime Ajá uh -huh. El mío le falta un poquito más Creo, sí. Ay. sí, creo que le tienes que echar un poquito más. Sí, un... no, no, no, no, no, de eso no, de esto. Aquí. Sí, nada más permíteme tantito que me voy a lavar las manos. Ok. ¿Ya llegaste? Bueno, pero Ahora ves, ya volví y y ahora sí, como me dijo Andrea, le voy a poner más bicarbonato. Un poquito, no, no, no. no. Así, para que se haga más rápido. Así solo se te va a hacer más duro. No <risa> inventen brothers Esto es de líquido de lentillas No entiendes nada ¡Fred Brothers ya, ya se me hizo este slime Miren ¡Tarán! Oye me manchaste de tu pegamento Por aquí veía algo azul En lo que me estaba quitando Ajá. Al parecer el bicarbonato sirve para que se haga duro Bueno, pues ya, para mí ya se me hizo, brothers. Ya nada más. Ven esto, feo. esto Lo conservas tuyo, ¿no? Uh -huh. Mira nada más, Ay, brothers. Mira nada más. Ay, se me queda pegado, brothers. De slime, de slime que tienes que echar, ¿te echaste el líquido de brillas. No me lo <risa> O sea, eres un desastre. Mira sus manos, brothers. Mis manos. Tus manotas. Sí. Toma. La reina es plana, hermosa, Ay, no arregles mi slime hermoso precioso. Ahí demuestra que... Ahí demuestra que no sabes hacer slime. Uh, ajá, ¿qué? de pico. Ok, ahora este es uno de brillos... De brillos, sí, de brillantina. Ajá. ¿Y aquí están nuestros dos ingredientes. Uh -huh. ¿Vas, no? bueno, aquí está la espuma de afeita y todavía más más polvito de brillantina. Ay, perdón, escúcheme los en son, es, son cacahuates, maffer, esquites. Ahí Ajá. dice. Sí. Y si maffer está viendo este video pues denos dinero, estamos dando publicidad a tus nuevos cacahuates. Ok, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Perdón. Pero los en Walmart, tienen 80 años, o sea, no es que... Que tengan 80 años de... Chaparrita, si estás viendo este video, también tú danos Ay. dinero. Estamos promocionando tu, tu, tus bebidas. Ok, ¿cuándo empezar? Ponle este video se trataría de pura promoción. Ah, pero no, es like... uh -huh. las cucharas. las cucharas y hay que ponerla ahora. Ajá. Como que mantequilla, así le van haciendo así. yo ¡Oh, lo tiré. Ay, Andy. <risa> ya la regué. Ay, Andy. <risa> Literalmente. Ahí después le van haciendo así. Sí, sí, sí, así. Así. Si están viendo, este es el copión de Omar. <risa> ok, vamos a echarle ya. Copiona. ¿Por qué? O oh, de Y mm. prueben los, los Los de Maffer, Están deliciosos Saben 100% Se quite, Literal 100%. Oye, ¿tú tienes más? No, yo tengo menos oh, sí. el, La que tiene más eres tú yo siempre Otro tengo. Otro la, otro hack que les puedo compartir Es que, mira, le hagan esto O sea, le, le hagan así el dolor Y después le apachorren para que así le... Todo el aire así. Así después. Compren los cacahuates de Maffer. Maffer se si está haciendo esto dando dinero. Pero, insistimos. <risa> y creo que mi hermano ya me nombró. Miembro oficial del canal. Así que me van a ver más seguido. Ay, brother, soy... Brothers. como ya les dije, Andy planea hacer su propio canal es like, uh -huh. denle like si quieren que lo haga like por favor y también una suscripción si quieren que hagamos más de estos videos ah sí, lo que estoy cantando es de descendientes 3 vayan, vean en Disney Channel porque la verdad está genial Se murió Se murió Les podríamos poner un homenaje Pero eso oh, Será otra historia Luego les contaré Ajá. En, otro video, en otro video En otro video Ok, yeah. creo que o sea, Todavía no terminé, tú ya terminaste ¿eh? Así es, pues yo ya me lo acabé todo Ahora le pongo un poco Espérate si no has terminado, es, muy, es tu problema. No, espérate, es que tengo algo para ti. Sí. Y también vamos a hacer bromas y retos, así que síganos en el canal. Vale. Pero tienes que cambiar el canal porque ya no puede ser un maravilloso. No, entonces tendríamos, vamos a crear un canal alternativo. No, tiene que ser otro canal ¿so que ya te eché. Eh? Pues por eso, un canal alternativo. ¿Qué es alternativo? O sea, otro, otro. Otro. ¿Por qué? Pues para que así hagamos los dos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos hacer esto? En este canal. Perdón, se me quedó el Roche Ocel de escabeches. Escabeche. O sea. Ah, que okay, por cierto, si quieren que hagan un Roche Ocel, denle like y comenten. Ay. O mejor, en una encuestita, díganme si les gustaría que haga un Roche Ocel yo mismo. Ay en tu sí. canal Ahora me toca a mí. Espérate, espérate. Yo le elijo, Andy. Quiero poner azul también. Ah, el azul. Pero es que me pincha. Una pizquita. Bueno, ahora sí. Me toca a mí. Eres el turno de mezclarlo. Miren, ya se está al polvo. Mira, le voy a poner aquí rosita, rosita. Es naranja. Ah, naranja. Bueno déjeme. Es dal mi hermano. No es cierto. Miren, pueden ver le estoy poniendo aquí naranjita, naranjita. A ver, hazle bien. Y un poquito de azul. Un poquito de verde. Ay, azul. Dice, a ver, yo te he echo, he verde. Oye, no, yo me lo, yo me lo he hecho, lo he hecho Andy. Este azul. No se me va agua guardar Azul, un poquito de verde. Ahora el amarillo, mis cuatro colores favoritos. Me estoy atascando en el glitter. Uh -huh. Ok, ahora sí. Te voy a echar verdes porque hay mucho glitter y yo le quería echar rosa, pero ya no hay. Uh -huh. Como pueden ver, brothers, miren toda este brillan, esta brillantina que quedó. Bien. Sí, y si no le salió tan bien. Y mira, la ¿para qué sirve la espuma? Para que se suene como unos tronidos. Así. Uy, ya me he no le huele <risa> <O> slime <risa> No es trueno libre. Y. Y ok. Adiós. Y ya terminó este video. Adiós, ah, brother. Suscríbanse. Y si canal? quieren ver estas cosas en funcionamiento, entonces síganme en mi Instagram y en mi Facebook y en mi Twitter. Ah y denle like si les gustó y activen la campanita para que no se pierdan ningún no, video de slime. Bye. Adiós. Brother!